Esta jornada el presidente Evo Morales destacó la lucha contra el contrabando por parte de las Fuerzas Armadas. Requerimos rediseñar el dislocamiento territorial de las unidades militares y sus comandos estratégicos para potenciar la defensa de nuestras fronteras. Enfrentar aquellos delitos que asedian nuestro territorio como narcotráfico y contrabando, el tráfico de armas o los élites o delitos transfronterizos, además de las potencias amenazas externas. Quiero felicitar a las Fuerzas Armadas por su gran capacidad operativa para frenar el delito del contrabando que hace tanto daño a nuestra economía y que afecta el aparato productivo y a las empresas públicas y privadas de nuestra patria. El mejor aporte de las Fuerzas Armadas para el crecimiento económico es derrotar al contrabando. Esperamos su participación para que Bolivia siga creciendo económicamente.